Algo que sea información útil para nosotros. Y me gusta mucho el curso de computación. Bueno, al inicio no sabía nada, pero ahora ya es muy útil. Pero es de mucha utilidad porque hemos aprendido hasta a redactar un documento, cómo crear un Face, y me siento contenta porque he aprendido bastante apoyo de un agua. ¿no?